Nuestro proyecto es un proyecto que se llama Cubicap y es un proyecto para cubicar choperas, es decir, que un propietario privado pueda medir cuánta madera tiene en su chopera basándose en datos LIDAR, que son un escaneo láser del territorio. Hemos utilizado para trabajar, sobre todo, información del PNOA, tanto el PNOA LIDAR, que son estos datos escaneados, como el PNOA fotogramétrico. Y, además, conectamos con un WFS de Catastro para localizar las parcelas. Bueno, para seros sinceros, sobre todo, publicidad y nos han dado un pequeño empujón para desarrollar una idea que teníamos en la cabeza y que no sabíamos dónde encajar. Entonces, para nosotros ha sido muy importante porque hemos dado un salto y ahora tenemos un prototipo que podemos empezar a intentar a vender. Bueno, es un potencial absolutamente enorme. O sea, nosotros eh, somos una empresa muy tecnológica, trabajamos con todo tipo de datos abiertos, desde satelitales, con Copernicus en Europa, hasta todo lo que nos da en, en España, que es un, para mí es una referencia en cuanto a datos abiertos y política de directiva ISPIRE, y, y tiene muchísimo potencial, o sea, todo esto ha hecho que se democratice la información, tenemos los datos abiertos y yo creo que se está generando mucho negocio a partir de esa información, con lo cual hay un retorno no esperado de los datos públicos también a la sociedad. ¿no? y es muy importante. Posibilidades muchísimas, hay muchas masas forestales o cultivos agrícolas que hay que seguir, los datos están ahí, podemos monitorizar cómo están de una manera continua y hay un mundo de experiencias y millones de campos donde nosotros los estamos usando, más en lo forestal que es a lo que nos dedicamos. Yo creo que todos estamos aprendiendo, desde la administración pública hasta las empresas. Lo primero que nos ha eh, ido pasando es que cada vez hemos mejorado el, el sistema de, de volcado y la información pública para que lo podamos usar. Y nosotros hemos ido aprendiendo a usar esa información. Ahora mismo, eh, eso se ha solucionado bastante, pero todavía queda un camino para mejorar cómo llega la información de una manera abierta. Y luego, el, primer, el peor problema para mí, particularmente por el tipo de datos que uso, es el volumen. Claro, yo estudio toda España, estudio grandísimas superficies, para que os hagáis una idea eh, un, lo que es una comunidad autónoma en datos eh, solo fotogramétricos y lidar podamos estar hablando de fácilmente dos teras de datos, pues si estamos hablando de toda España manejar toda esa información es complicada ¿no? y ese es el mayor reto que tenemos ahora mismo nosotros. Este tipo de actividades desde iniciativas como el Desafío Aporta es muy importante. Lo primero es que los datos públicos se ven como un dato de usabilidad, pero hasta ahora no se veían como un dato de modelo de negocio. Claro, yo soy una empresa, yo lo veo desde esa perspectiva. Y ahí os transmito que el uso de datos públicos genera más negocio y genera más retorno. Entonces, igual que por ejemplo los americanos lo tienen muy claro y lo venden muy bien, a los europeos nos cuesta. Desde Europa ya, el programa Copernicus tiene eh, muchos proyectos para poner en valor y visibilizar todo lo que se puede hacer con los datos públicos. Aquí, a nivel nacional, nos está costando un poquito más arrancar esa parte, ¿no? Desde ya está la usabilidad, pero nos queda vender que se pueden usar y que se usen más. Y eso es un poco lo que yo creo que sería bueno para que todo esto siguiera aumentando, aumentando, y se le sacara todo el retorno que se le puede sacar a estos datos. Bueno, pues ahora nosotros vamos a entrar en un pequeño impasse, a ver qué pasa. La verdad es que estaría genial poder ganar uno de los tres premios porque nos daría un pequeño empujoncito para poder a su vez conseguir financiación y en cualquier caso vamos nosotros eh, a través de una iniciativa que precisamente hemos encontrado aquí en, en, en esta casa vamos a presentarlo a una aceleradora y probablemente le busquemos encaje en otros tipos de, de fuentes de financiación que nos permitan seguir desarrollándolo para llevarlo a un producto comercial.